Ya hemos visto cómo los padres mandan información a los hijos a través de las propiedades. Nos quedará ahora ver cómo los hijos pueden comunicarse con los padres. Y para eso, en vez de utilizar las propiedades, vamos a utilizar los eventos. Un hijo podrá dar información a su padre mediante el uso de eventos personalizados. Para ver un ejemplo muy sencillo, vamos a hacer simplemente que el hecho de poder cambiar la serie seleccionada en el combo implique que aparezca un texto en su padre, en este caso es headercom. Para eso vamos a combo prueba y vamos a hacer que cuando se produzca un cambio se emita un nuevo evento. Un evento que vamos a llamar, por ejemplo, cambia select. Es decir, voy a procesar el evento change, evento que va a saltar cuando realice un cambio en la selección que tengo en el combo y cuando ocurra eso lo que voy a hacer es emitir un nuevo evento. La emisión del evento se realiza con la función de view emit que tiene como parámetro simplemente el nombre del evento. Lo que tengo que hacer ahora es capturar ese evento en el padre. Así que me voy a generar combo y me creo aquí, por ejemplo, un párrafo y defino qué tiene que hacer el combo cuando cache el evento, cambia select. Que por ejemplo, va a llamar una función que sea, por ejemplo, contexto. Defino también la variable y lo probamos. Grabamos, cambiamos de serie y vemos el texto que aparece. Es decir, lo que ha pasado ha sido que. Cuando el combo ha detectado un cambio, ha emitido un evento, evento que ha sido capturado por el padre gracias a esta directiva de aquí. Esta directiva, lo que ha hecho se llama la función contexto que simplemente lo que ha hecho ha sido cambiar el texto de texto prueba por serie cambiado. Bueno, pues el siguiente paso parece claro. Ahora lo que querríamos sería no únicamente avisar de que se ha producido un cambio, sino indicar cuál ha sido ese cambio. Es decir, que en el texto que hemos puesto en el padre pusiera, por ejemplo, también el nombre del canal en el que se emite la serie. Y para ello lo que hay que hacer es parametrizar el evento a la hora de emitirlo. Así que vámonos al combo. Y como segundo parámetro de la función emit, vamos a enviar el elemento seleccionado. Que como ya hemos visto anteriormente, se puede obtener a través de la información del evento dentro del objeto target, la propiedad value. Grabamos y nos vamos al padre y en la función contexto indicamos un parámetro, por ejemplo select, que será el que añadiremos aquí. Grabamos, cambiamos de serie y aquí lo tenemos. Recuerdo que se pasa el nombre de la serie, ya que el elemento que da valor a cada uno de los ítems del combo es el nombre del canal. Utilizamos la directiva pin con la propiedad value para indicarle que el valor de cada uno de esos ítems no iba a ser el nombre de la serie, sino que iba a ser el nombre del canal. Bien, pues realmente con esta infraestructura, con esta emisión parametrizada de eventos, podemos ya montar cualquier infraestructura que nos sea necesaria para poder comunicar todos nuestros componentes. Esa infraestructura sería más o menos compleja, pero al final conseguiríamos el objetivo que es comunicar hijos y padres. Así, por ejemplo, podríamos irnos al header combo y en vez de poner el texto, o además de poner el texto, remitir el evento. Es decir, hacer algo como esto, que lo que haría sería emitir al padre de header combo el evento que se ha producido en combo. Por supuesto, el nombre de elemento podría ser diferente y se podría no se podrían pasar datos. Pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de formularios, de, de controlar eventos que suceden con elementos de formularios, posiblemente la opción más interesante sería la de poder utilizar la directiva vModel. Esta directiva ya la estudiamos en el vídeo relacionado con el trabajo de view y formularios y para quien no lo recuerde, eh, lo que permite es relacionar una variable con un elemento de un formulario. Esa relación es una relación bidireccional de manera que un cambio en la variable afecta al formulario y un cambio en el formulario afecta a la variable. Permitir a un usuario de nuestro componente usar esta directiva le va a evitar tener que incluir toda la gestión de eventos en su propio componente, de manera que nuestro componente se convierte en un componente mucho más sencillo de utilizar. Obviamente, para poder implementar nosotros esa directiva, tenemos que hacer algo parecido a lo que hace Vue internamente con los elementos del formulario, y teniendo en cuenta que es un sistema bidireccional, básicamente consistirá en la recepción de la propiedad y en la emisión de un evento. Eso sí, en este caso no vale cualquier evento ni cualquier propiedad. La propiedad con la que trabajaremos será la propiedad value, mientras que el evento que generaremos sea el evento input. Como comento, estas características son así, y aunque es posible cambiarlas y elegir otro nombre de evento u otra propiedad, y en principio, salvo excepciones, no deberían cambiarse. Bueno, pues vamos a implementar nuestro componente. La idea sería que en el index.html, que es donde hacemos uso de nuestro componente, hubiera una directiva vModel que asociase el componente a una variable. En este caso va a ser canal. Y si acaso vamos a crear aquí abajo un párrafo donde pondremos el nombre del canal. Esa variable canal es una variable reactiva, así que hay que crearla dentro del bloque data de nuestra instancia. Bien, hasta aquí no hay mucho, eso es lo que el usuario tendría que hacer. Vamos a ver cómo montamos nosotros la infraestructura interna para que esto funcione. Y vamos a empezar por abajo de todo. Vamos a empezar por nuestro componente combo prueba. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Simplemente hay que cambiar el nombre del evento a emitir, que pasará a ser input. En esta manera ya el padre del componente, en este caso g del combo, recepcionará el evento input. Pero para conseguir la bidireccionalidad, en este caso que el padre... Pueda mandar información al hijo, requiero definir una propiedad, que en este caso, como he comentado, es value. Propiedad, y cogerá como valor también value. Evidentemente, este value de aquí tenemos que pasarlo, así que hay que definirlo aquí. Con esto lo que estoy consiguiendo es que el componente va a recibir una propiedad que se llama value, esta de aquí, cuyo valor va a pasar a otra propiedad, cuyo nombre también es value, que en este caso pertenece al select. Propiedad que obviamente ha definido view en su código interno. Bien, pues con esto ya tenemos montado la infraestructura necesaria para que desde el padre podamos relacionar con una variable nuestro componente combo prueba. Así que vámonos al padre y en combo prueba vamos a declarar la directiva vModel con una variable que vamos a llamar también value. Si vengo aquí y me texto prueba pongo value y elimino ya este evento y grabo todos los componentes. se elijo una serie, debería de haber aparecido el nombre del canal asociado. No aparecido, hay un error, vamos a ver cuál es. Y vemos que efectivamente view nos dice que la propiedad value no ha sido definida. Así que simplemente no es una propiedad, es una variable interna, la definimos aquí, la vamos, Vamos a recargar para que se nos vayan los errores. Efectivamente, ya podemos cerrar esto. Y aquí lo tenemos. Es decir, de una manera muy sencilla, mucho más sencilla que antes, he conseguido obtener una información del hijo en el padre. Bueno, pues ya que estamos, ya que hemos llegado al padre del combo, vamos a llegar al abuelo, vamos a llegar al usuario de nuestro componente que realmente es header combo. Y lo que tenemos que hacer es casi repetir lo de antes vamos a crearnos aquí la propiedad value que cogerá un valor de otra propiedad que también se llamará value y vamos a ponerlo aquí abajo para que sea mejor tendremos que emitir un evento que en este caso lo haremos cuando recibamos el evento input que nos emite el combo así que lo emitimos el evento input y el valor que remitimos es válido. vamos a definir la propiedad que no nos pase lo de antes y vamos a probarlo vamos y aquí lo tenemos aparece tanto dentro del padre como en nuestro contenedor principal el div app de nuestro index html para diferenciarlo si queréis pues venir aquí Ponerle, por ejemplo, aquí dos guiones. Y vemos que efectivamente son elementos diferentes. Como se puede observar, esta metodología aporta mucha sencillez para el usuario de nuestro componente. Únicamente he definido aquí vmodel canal y ya lo puedo utilizar. Me he evitado hacer uso de eventos o de propiedades. Y la verdad es que a la hora de implementarlo en nuestros componentes, Tampoco resulta demasiado complicado simplemente emitir el evento input y asociar una propiedad value a la información pasada por otra propiedad que se llama value.